Una de las propuestas de Podemos en el pleno de enero era la solicitud de protección ambiental especial para el entorno del río Henares en su curso por el sur de Torrejón de Ardoz. El espacio natural por el que discurre el río Henares desde el barrio del Castillo hasta el Soto es nuestra última frontera natural, nuestro gran Pulmón Verde, una zona que muchos torrejoneros y torrejoneras disfrutan cada día. En nuestra moción solicitábamos a la Comunidad de Madrid la ampliación del Parque Regional del Sureste para proteger esta zona de alto valor medioambiental. Además, pedíamos a nuestro ayuntamiento que se adecuaran los accesos, caminos y vías que se utilizan a diario para pasear y montar en bicicleta. Una vez más, el Partido Popular ha desechado nuestra propuesta, alegando la protección del deporte en Torrejón, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Podemos proponía. No saben ya qué inventarse. El desprecio del Partido Popular por nuestro medio ambiente y por los espacios naturales que nos quedan hará que los caminos de Lenares sigan abandonados. Desde Podemos seguiremos insistiendo para que Lenares y su entorno sean protegidos en su totalidad y que su riqueza natural perdure para uso y disfrute de nuestros vecinos y vecinas.